Ya, vamos allá, vamos con otro tema ¿No a preguntar, ¿se está escuchando para allá si Macarilla? Lo... ¡Ah! Vamos batería. con otro tema ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ey! ¡Ey! Da, da, da, da, a Dale, dale, los muchachos ¿Qué es lo que pasa con vos que el piano no suelta los foques? ¡Ay, que ese es la forma de sonar! Oye lo que le dijo vos porque... Mira, mira, mira, Oye, tú mira. vas a hablar de esa persona, mira Hace Oigan lo que le dijo Boca de Piano en una entrevista realizada por nuestro amigo y hermano, que esperemos que se recupere pronto, José Peguero. José Peguero, que es mi hermano. Le dice él que a lo foque, que a lo foque es una lacra. Y que todo el que defienda la música urbana. Dámele camarazo a Neto. Dámelo, por favor, quiera un camarazo para Neto Flow. Deme un camarazo para Neto Flow. ¿Eh? Quiero un cámara tomando A lo foque que dijo que toda la persona cámara para Neto Flow, por favor. Toda la persona que defiendan como Neto Flow está diciendo lo que dijo porque es el piano. Son lacras. Escuchen, escuchen, escuchen. De todos los urbanos. Vuelvo y recalco ahora, Porque yo soy amante de la música urbana. Todo el que esté de acuerdo con las letras vulgares, con los traps de la música urbana dominicana, es una lacra que no aguanta un antidoping. Una lacra. Santiago Matías es la principal lacra que tiene la República Dominicana. ¿Tú no crees? Y está haciendo lo que está haciendo porque no hay una comisión de espectáculo público que frene a su empresa. Le eligieron lacra a todas las personas que defienden la música urbana, neto, como la, Santiago Matías. ¿Cómo es que viene de bajo, mundo? No que de bajo mundo? No, él critica. Alguien de bajo mundo criticando el bajo mundo. O sea, neto, que tú que defendiste, que fuiste de los, pre, de los promotores de esa marcha eh, a favor de Don Miguelo. Que, viene de bajo mundo. que diste declaraciones para los medios nacionales. Neto salió. Neto salió en los medios nacionales. Que hizo un dembow. Tú eres una lacra. Según Boquepiano. Boque y todas las personas, o sea, me incluyo yo, también porque yo defiendo la música urbana, somos una lacra porque según Fautomata no se puede defender, no se puede defender las letras de la música urbana. Y ese señor que usted viendo ahí, ese cabezón, ese que usted ven ahí, es una lacra. Por, según Fauto Mata. Claro, no, no, no, no yo pienso eso de Neto Flow. Mental flow. San, entonces, Fauto Mata, no sé si estaba borracho, dice Santiago. El, <risa> El próximo tema. A la estaba hablando de eso con Santiago. Dice Santiago, Yo no sé si era que borracho que estaba. <risa> El próximo tema. Pero es que tú tienes que defenderte, porque te está diciendo lacra, vea. Está diciendo lacra y tú no puedes. Eso es lo que quiere. Que le respondan para usted sonido. Impacto. Yo creo que Fautomata se está pasando. Fautomata necesitas. Que hemos buscado la forma. Eh, Manolai, muy, buen, muy buena gente. Manolai, muy buena gente. Necesitas controlarte. Te voy a explicar por qué. Santiago Matías no es. No puede ser regulado por espectáculos públicos por la sencilla razón que el contenido de Santiago no es de radio y televisión. Eh, ya él no está haciendo el programa de radio, que tengo entendido. Él solamente está trabajando para la plataforma de él de los medios digitales. O sea, ¿cómo tú vas a regular a Santiago? Esa es una. Segundo, Tú no puedes hablar de regular independientemente de Santiago lleve un maricón o lleve quien Indianche o nosotros, por ejemplo, porque un ejemplo, nosotros podemos ir a, a, a entrevistar a, a la que está número 3 aquí en el top de nosotros aquí. Eh. A mi amiga la, la, la, la, la falla. Fa, ¿Y eso está falada. mal que yo lo haga? No. Santiago hace lo mismo con la quiste. Y si nosotros le entrevistamos a la Fala, ¿está mal que nosotros lo hagamos? No. No está mal. Uno, un ser humano. Si Santiago entrevista a una gente que son de los que identifican las redes sociales. Por aquí hay Amén. De programa. Sí. Donde él está. ¿Dónde él ah, donde él trabaja. Y no solo eso. El que me diga a mí que el contenido que él hace es motivacional, tiene que, que revisarse. Porque yo he visto los programas de ellos y los programas de ellos son todos con una mujer, con un vestido, con un algón, bailando. ¿eh? Y bailando la música. La, mandando la, bailando la música que él ataca. Eh, entonces, con puñales, no, eh, incitando a la violencia. No entiendo, no entiendo qué le pasa a nuestro amigo Fauto. Fauto, necesito que dí te que controle. Nuestro amigo, que nuestro amigo. Te controle, te controle. Dí que nuestro amigo, tú te en cámara. Hey, dí que nuestro amigo, dice. No, yo tengo que decirlo así porque es mi amigo, Fauto mata. Entonces... Fauto tiene que controlarte porque hacer ese comentario contra Santiago, decirle lacra, te está pasando, hermano. Eh, fue Neto que dijo: No la grato se aquí, sí, no ese. grato, sabes, preguntar. Sí. Mm. No, Pero no le va a pasar no, nada, Neto. No, Ahí no, viene no, para acá y no le pasa nada. Tú lo sabes. No, no, aquí no le pasa nada. Tú lo sabes. Arranca. Fauto, para acá. Fauto viene para acá y, y no le va a pasar nada. No le pasa nada, Aran arranca. Que, que no va a pasar nada aquí neto. nosotros somos personas educadas pero no es grato exacto. no es grato exacto No tiene que si tú pasas por aquí te van a dar un botellazo nada, nada de eso no no no no no no no, no. no, Ey, no puede va. venir aquí sin problema Ahora, y, y aquí también que venga el programa sí, si una si sí, tú para sí. darle un solo trompón sí. neto neto da, siéntalo ahí tú tienes, tú tienes contacto neto neto Tú no puedes Neto, en televisión decir, tú le das un trompón a Fautomata, tú estás agrediendo. No, no estoy preso por eso. Claro, Neto, para eso tengo que... yo las tres comidas seguras y los bicochos que tú me vas a llevar y tres leches en la tarde. No, Neto, pues, y me no pongo puedes. blanco y fuerte, porque ahí comienzo yo a dar barra, a ver. ¡Wow! Ahora por adelante. Fautomato puede venir donde quiera, aquí donde sea, y no le va a pasar nada. Lo que hay tiene es que dar, tenemos que darle un consejo. Trata de controlarte. Pasado, si ¿Y ya? No, no, no, eso no es otra cosa. No, no, no, no. Ay, no, no, de... ay, ay. No, no, no. Un saludo a Jibo. No, no, un saludo a Jibo. No, no. Ay, y, ay, y ay, sido en el tiempo de todo el siglo cuando andaba con machete. En el tiempo de los músicos que estaban todos los muchachos con un grajo ahí en, en la cancha de Cancino. Con gray y eh. Monkey Bla, Monkey Black que era loco. Eh, Monkey Bla. Y la vieja escuela, y la vieja escuela. óyeme Fauto Mato dice que Monkey Black es, es, es mala palabra. Y está Monkey Black el otro día con una botella allá en Telemicro. Sí, porque una vez me acuerdo yo, un show que tuvo, no sé, con, con, con el que cantan en inglés en Caperdoe. Y él vino y tú sabes. Monquibla, con Trini Blaze. Con Trini Blaze, vio la cámara y Monkey lo de una vez, cuando vio la cámara de una vez, se puso diquete y de estilo película. ¡Guau! ¡Wow! ¡Ya! ¡Yeah! ¡Y vaina! O sea que me quiero dar una película. Fauto. Lo que dijo Neto fue checha, eso Neto no te van no, a agredir. No, eso no fue checha, no, no, no, eso no, te eh, no grato aquí, no, eso ne, es en serio. No, no, de, de ser no grato no, pero de agredirlo, pues no, eso, ah, no, no, eso no, es checha. Eso es... Trae, Ahora, cualquier demanda, la empresa no se hace responsable, ni yo que soy no, productor. No, no, pues tú puedes traerlo a ah, invitado, tú traes traído no, no, no, no, tú estás diciendo que tú lo vas a agredir, que tú vas a agredir. No, tú, wow. tú estás diciendo que lo vas a agredir y yo, digo, yo me, me desligo y el Telenor también. De lo que dijo Neto Flow, de eso. Yo no tengo nada que ver con eso. Vamos a la pausa. Y poner el Top five, Y como siempre, todos los días, el Top 5. De los videos más, más sonados de esta semana. Recuerden que hoy es el último día de la semana del programa. Y el lunes venimos con nuevo Top 5. Así que las personas atentos a ver cuál video quedó en número uno.